El título del libro del que les voy a hablar hoy suena, por lo menos en español, a título mudo. En español no suena, pero en alemán la H es ja y cuatro veces H pues suena como ja ja ja ja. Pero no, no les voy a hablar de un cómic ni de nada chistoso. Mm, al contrario, el título de este libro es el acrónimo de Himmlers Hian Heist, Heidrich o el cerebro de Himmler, se llama Heydrich. Esta frase era un dicho de Hermann Göring. Este Göring fue un político nazi, un criminal de guerra, el responsable por la fundación de la Geheimstaatspolizei, o Gestapo, la policía secreta alemana, y también el responsable del levantamiento del primer campo de concentración nazi, que fue el de Dachau. Dachau fue el primero de más de 1.600 campos de concentración. La noche de los cristales rotos, 25.000 ciudadanos alemanes de origen judío fueron llevados presos y de esos 10.000 terminaron en Dachau. Y así fueron llegando otros, de primera los socialdemócratas, luego los comunistas, y así unos más indeseables que otros, como en el poema de Martin Nímola, que bien merece un video para él solo y se les tiene. Eh, Lauren Binet, el autor de la novela HHHH, que fue escrita originalmente en francés, me pregunto cómo se dice HHHH en francés, iba caminando por Praga cuando descubrió una placa en memoria de unos luchadores checos de la resistencia contra el régimen nazi. Y esta historia lo impresionó tanto que decidió seguirle los pasos y se fue a vivir a Praga y es así como de sus investigaciones nace esta obra que le da vida de una manera muy viva, valga la redundancia, a esta historia llena de muerte bueno los protagonistas yo diría los héroes de esta historia real aunque cuando la vean verán que hay más de dos héroes en esta historia son Joseph Kapsik y Jan Kubis, soldados y paracaidistas checos exiliados en el Reino Unido que arriesgaron sus vidas en un intento por aniquilar a uno de los más perversos personajes del nazismo, Reinhard Heydrich, quien originalmente se llamaba Reinhard con T y quien acortó su nombre quitándole la, la T para llamarse Reinhardt, que quiere decir en alemán duro, y a quien Hitler apodó el hombre de corazón de hierro. Y también, también fue apodado el carnicero, y también fue apodado el verdugo de Hitler, y también se le conoció como la bestia rubia. Fue uno de los principales ideólogos de la llamada solución final. Alguna vez fue investigado por tener sangre judía, lo cual como es de suponer le hizo hervir su sangre que quién sabe de qué color pensaba que era eh, pero bueno resulta que el, que el pariente que era judío era el segundo esposo de su abuela mejor dicho algo así como la mujer del primo, la mujer del mocho así que pues no, no tenía sangre judía lo cual eh, por supuesto le debió haber complacido hasta el éxtasis así como Hitler quiso ser artista, Heidrich quiso ser marinero a Hitler no lo recibieron en la academia y a Heidrich lo expulsaron de la marina por meterse con la chica equivocada bueno no es que la chica estuviera equivocada más bien él estaba equivocado en la forma de tratar a las chicas y así fue como se metió con una chica cuyo padre era bastante influyente y después de andar con ella la, la dejó en visto, no le respondió mal los mensajes de whatsapp, bueno no había whatsapp, pero ustedes me entienden lo que les quiero decir se hizo el tonto y pues esto no le complació para nada al padre de la chica y como él tenía su influencia como a acaba así de decir entonces no dudó en mover sus hilos para hacer expulsar a Heidrich de la marina así que la marina se salvó de este tipo pero bueno fue a hacer de las suyas a otro lado porque cuando él dejó a esta chica la dejó entre otras cosas porque ella andaba con otra chica que se llamaba Lina con la que estaba comprometido y se casó con ella entre otras cosas porque porque le convenía también para su carrera y así fue que Lina le palanqueó la entrada a la SS y este terminó quedando a cargo de la SS junto con Himmler y más tarde en la historia terminó siendo el protector del reino de Bohemia y Moravia en Checoslovaquia y aquí ya llegamos a 1941 y bueno pues ya se imaginarán que uno con semejante disque protector para qué necesita perros asesinos y entonces fue así como la resistencia checa, eh, de la resistencia checa surgió la operación antropoide que es la historia de este libro y que consi consiste en aniquilar a la bestia para ponernos apocalípticos, y esta es la historia del libro, no esta que les acabo de contar, no, apenas los acabo de poner en contexto, ni más faltaba que me fuera a tirar la historia para que ya ni lo lean, no, esto que les cuento es una parte o alrededor de la historia, la cual les recomiendo que la vivan, no mentiras, que la vivan no, ni que fuera posible porque se mueren, pero sí que la lean, porque vale la pena, es, eh, está muy, muy bien investigada, muy bien contada, y me estoy quedando corta en adjetivos pero eh, en serio que se las recomiendo, es de verdad muy buena. Y si quieren ver un video en homenaje a estos dos soldados paracaidistas checos les voy a dejar un enlace en la descripción. Eso, los espero la próxima vez para contarles lo del poema del que les hablé de Martín Ímola. Compartan, denle me gusta y los espero para